Estoy cuestionando el futuro de esta relación. Hey guys. Lunes 24 de diciembre. Esta noche es noche buena y mañana navidad. Pero eh, es diciembre. De alguna otra forma se siente todo el peso del año sobre las espaldas. No sé si soy el único. Y no sé, tengo una sensación de que algo... Uh, no sé. Estoy como medio disgustado con... Un alguien este fin de año algo ha pasado con Chimuela. Me siento un poco distante, la siento un poco, no lo sé. Debo decir que ha sido un año duro para Chimuela. A noviembre, principio de diciembre, pinché cuatro veces. Cuatro veces. Y el día llegué a la vega y la cuestión que la, la, la rueda de atrás explosionó así. ¡Pah! Esperando el próximo viaje. Me sorprende un poco porque la chimuela sobrevivió a un accidente. Hemos estado casi dos años dándole, pero duro. No sé qué pasó. No sé qué le pasó a la chimuela. volá hice algo y se enojó. era una patalera. Hay un problema en la transmisión. Como que suena clic, clic, clic. Estoy cuestionando el futuro de esta relación. Chimuela, piensa en los años que hemos estado juntos. Por favor. Entonces, eso me ha tenido muy, pero muy bajón por lo demás. Han pasado hartas cosas, chicas, este fin de año que ha sido como que, uff, que está pesado. Pero la verdad es que este fin de semana tuve unas visitas ilustres a la casa. Es algo que no hacemos muy seguido con la caro porque, claro, ella tiene un perrito, entonces tiene que, tiene que estar atenta al veto. Pero los invité a los dos, así que eh, lo pasamos. comimos rico, paseamos, logramos llegar a un hito muy, pero muy especial. Caro, ¿estáis lista? ¿Estáis lista para esto, no? Yo creo. ¿Estáis lista? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Lo vamos a hacer? Sí. La cuestión es que Star Wars ha sido una parte, una gran parte de mi vida. una parte muy, muy importante de mi vida. Es muy, muy importante. La cara nunca ha visto Star Wars Y esto me da miedo Quiero eso Ahora tú van a saber eso Me siento juzgado por nunca haber visto Star Wars No Cuando la gente lo sabe como que Lo único que quiero decirte Que si no te gusta Star Wars Está bien Podemos Tener un mundo donde las personas no les gusta Star Wars mm. En serio todo va a cambiar entre nosotros, pero está bien. Por lo demás, eh, creo que fue Digital Zoom 6 quien pedía que hiciera un resumen del año. Pero los resumen yo los hago en... Marzo. Porque para mí los años comienzan en marzo. Pero otra cosa que me tiene como un poco... Eh, básicamente mi meta de fin de año lograr obtener mil suscriptores para el cierre de año, el canal se mantiene estable en la misma cantidad de suscriptores, algunos se van pero la mayoría sigue estando acá, también tengo que hacer la autocrítica que no he hecho nada nuevo y no he hecho nada eh, como deliberado para lograr más suscriptores, pero claro para hacer un cambio hay que hacer las cosas dist distintas y eso no he hecho. Pero me quiero quedar con todos ustedes, los que siguen estando acá en el canal. Les doy muchas, muchas, muchas gracias. Tener su presencia acá es el mejor regalo de Navidad que puedo pedir. Y sí, el resumen del año viene, pero más adelante. Deseo un 2019 con mucho más creación consciente y deliberada. No contar como con los buenos accidentes, sino que es mi responsabilidad. Y por lo demás, espero que lo pasen muy bien, que estén con sus seres queridos. Entonces, eso, nada más. Un abrazo grande, eh, gracias y nos vemos el miércoles. Solo si y solo si me dejan preguntas para Paua. ¿Cómo se acaba así? Pero igual, ¿y dónde están los refusos? cosas? La cosa del soy sí, tu padre. Ya, pero te gustó, ¿no? Sí, tu sí está. ¿Te como que irí no? Sí, bueno, sí. A...